Al que ingrato me deja busco amante al que amante me sigue, dejo ingrata Maltrato a quien mi amor busca constante Al que trato de amor, hallo diamante Y soy diamante al que de amor me trata Triunfante quiero ver al que me mata Y mato al que me quiere ver triunfante si a este pago padece mi deseo si ruego a aquel mi pundonor enojo de entrambos modos infeliz me veo pero yo por mejor partido escojo de quien no quiero ser violento empleo que de quien no me quiere Vil despojo. Sor Juana Inés de la Cruz, al que ingrato me deja...